este equipo de trabajo. ¿Cómo estás Claudio? Muy bien pues Mauricio, tanto tiempo sin vernos pero aunque nos hemos conectado por ahí hablando de repente. Así es. Estar contigo porque partimos contigo hace harto tiempo atrás. Bueno, sí, harto tiempo, ¿Ah? ¿eh? Muchos de los colaboradores del trasnoche eh, generamos una comunidad muy muy muy interactiva y dinámica porque comenzaron también siendo oyentes del trasnoche con el caso tuyo y de ahí aportando a los juegos de conversación, ¿No? Sí, recuerdo en un verano por ahí Me, me contacté contigo en, Estaba desvelado ya en Pichilemu Y ahí al día siguiente tú me llamaste Y, y ahí partimos <risas> Oye, hablemos De, de millennials eh, ha, Hablemos de, de millennials. A ver, eh, hoy día ¿quienes son mayores? ¿Cuesta entender un poco Qué es lo que es un millennial Un centennial que son, eh, Gente que nace eh, En épocas y generacionales eh, determinada y que también logra establecer ciertos parámetros de comportamiento y de accionar ¿Cómo podríamos hoy día definir a los millennials, para quienes nos están escuchando y que seguramente van a identificar que son sus nietos, que pueden ser sus hijos, o que pueden ser digamos, hijos de sus hijos, ¿no? Sí eh, Empecé eh, averiguando este tema precisamente por pacientes que de 40 años hacia abajo tenían ciertas características comunes. Personas que llegan y que no tienen una motivación clara, eh, no tienen objetivos claros, proyectos claros, y andan con eh, ciertos síntomas depresivos. Entonces me puse a revisar qué tenía que ver eso con los millennials, y los millennials se definen como las personas que nacen como del año 87 hacia el, 90, 87 hacia el 95, más o menos. Es decir que tendrían en 40, 25 años. Y son personas que, que viven el momento, que eh, lo encontramos en todas partes ahora que quieren viajar. Su gran sueño es viajar por el mundo, eh, es trabajar para lograr eso, para lograr esas metas. Eh, sin embargo, en, en ese querer viajar por el mundo, eh, algunos se frustran porque no tienen el dinero, otros sí lo logran hacer, pero eh, tengo algunos pacientes que sí están viajando por el mundo mundo y están con sensaciones de vacío porque eh, se ha creado el mito eh, como en el libro alquimista que tiene que encontrar algo eh, lejos de, de su hogar y, y en ese afán de salir y descubrir el mundo y sentir que puedo conquistar el mundo es donde voy quedando vacío porque eh, estas personas no van eh, construyendo un presente eh, por tanto, se quedan en lo efímero, en lo pasajero, en lo idealizado o en el carpe diem, que es gozar el momento. Y todo eso va llevando una sensación de vacío después de un rato, porque una cosa es estar en una fiesta mucho rato, pasándolo excelentemente bien, pero después de la fiesta, después del paseo, después del viaje, ¿qué queda? Eh, ¿Con qué me encuentro? Y es ahí por bien. donde ha ido surgiendo esta sensación de vacío que hay constatando en la, en la, la clínica yo, yo dame un pequeño paréntesis porque yo quiero contar que nos dan cuenta que hay un grupo importante del cuerpo pero que está saliendo del sector de Bellavista o que se dirige al sector de Bellavista, eh, estoy al frente del cuartel bombero, han salido varios carros para allá eh, nos preguntan si sabemos algo de un incendio en aquella zona. No tenemos el dato, así que si nos puede llamar, contar, está por allí. Le agradecemos, 800-810-810. Hay un procedimiento policial en Francisco Bilbao con los eh, Narcisos. Eh, está ocupando la pista derecha. Eh, a ver, eh, nuestros padres, de una u otra manera, eh, no, no, no se, no se permitían... O yo, yo creo que sí, sí lo sentían, sí lo vivían, hablar eh, de depresión. O sea, yo nunca escuché a mi padre hablar de decir que estaba deprimido, menos a mi abuelo. Eh, de, de pronto nosotros cuando chicos no, ni siquiera nos tratábamos. Eh, pero ya de los millennials en adelante, tú dices la generación que hoy día puede tener 35, 40 años, tiene un tema con la salud mental importante y con... Y con la ayuda y la motivación mental, eh, ¿es un tema que se descubrió precisamente por ellos o, o es una generación distinta que está acostumbrada eh, a un rigor distinto también? Bueno, como tú dices antes, nos hablaba mucho de depresión porque tampoco estaba tan socializado el tema de salud mental. Y, y si pensamos eh, en estos jóvenes de 40 años, casa un poco con tiempos... Eh, rigurosos, militares, con tiempos de crisis económica, de crisis sociales, que fueron complejos y que obligó a, a nosotros, que somos los más viejos, eh, a tener que esforzarse en sacar la familia adelante, en lograr una serie de cosas económicas, en tener un bienestar mínimo, por lo menos, eh, porque estos millennials eh, lo que reclaman eh, y que se hace bastante extensivo, es que mis padres nunca me dieron cariño. Esa es como la consigna de todos los pacientes que llegan. Sienten que el padre los abandonó, aunque estaban en la casa, que la madre eh, los abandonó. Y tienen clara conciencia de que estaban trabajando. Pero esa sensación de vacío que también calza con esto de eh, la jornada escolar completa, el niño en el colegio, el joven en el colegio, y los papás eh, produciendo dinero para poder eh, solventar su familia y para hacer grande el país, entre otras cosas, eh, ha llevado esta sensación de vacío profundo es por eso que antes no, no hablaba mucho de depresión porque el papá salía a las 5 o 6 de la mañana tenía que hacer horas extras y sacarse la mugre y la mamá también para llegar con el sustento a la casa y darle lo mejor posible al hijo dentro de su eh, situación económica y es ahí donde el chiquillo crece en una sensación de, de vacío de soledad que se va llenando y aprendimos a llenarlo con con cosas materiales con tecnología y la tecnología también lleva a que el chiquillo se, se encierra en su pieza esté aislado en ese mundo creando un mundo virtual que no le entrega las herramientas para enfrentar el mundo, para conversar para tener herramientas y es en ese contexto donde estos jóvenes ya de 40 hacia abajo como digo eh, tienen pocas habilidades y van quedando más bien en en el sueño, en lo idealizado, en lo que te ofrecen, que es como el mundo happy viajando para el planeta Tierra. Oye Claudio, eh, tú lo señalabas, ¿no? Nuestros padres antes tenían una vida bastante más, más dura, eh, bastante más hostil, eh, y, y no había mucho espacio, digamos, eh, a, a la reflexión respecto de eso. Eh, por lo tanto te pregunto, eh, ¿esta se podría denominar una, una generación un poco más... Eh, de cristal he escuchado algunos términos pero no sé si ser tan duro eh, un, un poco más sensible o no ¿cómo lo ves tú? Eh, suena bien ese concepto de cristal eh, pensando y eh, precisamente eh, esto que no, no lo he meditado mucho pero tomándolo tú en ese sentido ahora todo es denunciable eh, si me miran feo eh, eh, tengo que ir a la justicia si me dicen tal cosa eh, todo es eh, en donde nadie puede eh, expresar libremente lo que piensa porque si no, me voy a ser eh, maltratado, porque ofendí porque no sé qué eh, y que da cuenta también por otro lado, porque estamos claros que puede bueno, haber muchos abusos en el lenguaje en acciones, pero también por otro lado es, cómo no tengo herramientas para poder enfrentar la realidad y es ahí donde me voy enclaustrando, encerrando en mi mundo en mi burbuja eh, lo que no me permite, como digo, tener esa habilidad es hablamos del bullying. Que es cierto, es decir, hay un agresor, pero para que haya un agresor tiene que haber un agredido. Y ese agredido, ¿qué ha pasado? Que no tiene herramientas para enfrentar la vida. Eh, en tiempos más antiguos eh, también se da el bullying, pero el otro respondía a golpes. Más prehistórica la situación, pero me dan un palo y daba a otro. Y sobrevivía más fuerte. Ahora, si alguien intenta darme un palo, si alguien me dice tal cosa, el otro es destruido o se siente destruido. Eh, estamos muy frágiles, pero no porque tengamos que ser agresivos, sino frágiles en, en esto del autoconcepto, de saber qué quiero en mi vida, que es el parón de hoy. Y estando así, entonces soy más vulnerable a muchas cosas. Oye, eh, yo quiero reiterar, eh, porque hay algo que está ocurriendo en el sector de Pío, no, no, hay muchos auditores que, eh, que nos reportan de que han pasado muchos carros y unidades de bomberos hacia el lugar, así que si tiene datos, nos pega un llamado al 800-810-810 y se lo vamos a agradecer de sobre manera. La generación de cristal es del 2000 en adelante, me, me acotan algunos auditores. Eh, yo, yo voy a, quiero volver un poco a lo que me decías tú, eh, Claudio, eh, hace algunos segundos, porque esta generación, la mine Millennials, es la que se está incorporando y día la administración del mundo, ¿no? Eh, a los 40 años ya están en cargo importante, ya comienzan a tomar decisiones, etcétera. Eh, y tienen este, este dejo de sensibilidad para enfrentar su día a día de manera distinta, tú lo señalabas. Eh, ven de manera distinta el tema del bullying, el tema de, de las relaciones, el tema de la discriminación, etcétera. Es que esta es una, eh, eh, una generación un poco más evolucional desde el punto de vista emocional, pero en la práctica es un poco, eh, eh, un poco más débil que la anterior. ¿Cómo podríamos compararla con esa generación de nuestros padres o nuestros abuelos eh, que no se les permitía, recuerda, que ni siquiera llorar, digamos? ¿eh? por el caso de los hombres, sí. llorar era de niñita. ¿eh? Y las niñitas eh, siempre tenían que conservar su posición eh, de, de sensible frente a la sociedad, digamos. Sí, creo que en eso esa eh, es como la ventaja de esta generación también. Eh, porque hay muchas personas que van a consulta. Y van a consulta por sentirse vulnerables, pero en, es, eh, en ese concepto de sentirse vulnerables, de sentir que su padre lo ha abandonado, o sea, el sentimiento de soledad profunda que tienen, eh, es ahí donde ellos tienen esa capacidad de poder eh, expresar eh, lo que les pasa. Hay un mayor contacto consigo mismos, desde el vacío, desde la sensación de, de abandono, pero también están teniendo eh, en ese sentido la capacidad de hablar, de expresar. Lo que permite que haya que hacer menos trabajo para llegar a, a conocerse en profundidad. Porque llegan las personas mayores, 60 años, 50 años, que no tienen esa habilidad. Y por tanto se separaron, la señora los dejó, eh, o al revés, y no entienden por qué, no entienden, y, y entienden cuáles fueron sus errores, tienden a culpar al otro porque no se contactan consigo mismos. En cambio, esta generación sí tiene esa habilidad también en ese sentido. Eh, Oye, yo quiero, saber, eh, en este un eh, lo que ocurre en el sector de Bellavista podría responder a un incendio en una discoteca. Eh, las inmediaciones. Eh, si está por el lugar, si tiene datos, si nos puede orientar un poquito, llámenos. 800-810-810. Eh, fíjense que estamos hablando de una veintena de, de carros del cuerpo de bomberos Por lo tanto, podría haber un riesgo de propagación, evidentemente, en la zona. Eh, así que si está por allí, si tiene datos, se lo, se lo vamos a agradecer para contarle a nuestros auditores de lo que está ocurriendo en el sector y las inmediaciones de, del barrio Bellavista, eh, esto sería una discoteca no tengo el dato en este momento ¿Dónde está ubicada específicamente o estaría ubicada específicamente esta discoteca en calle Bombero Núñez a ver, pareciera ser a, eh, allí ¿eh? y ya se da el segunda, la segunda alarma de incendio se da la segunda alarma de incendio en este momento a ver, eh, demos un segundo por favor porque tenemos a Francisco que está en línea que nos quiere contar lo que está ocurriendo en este momento Francisco Hola buenas noches, bueno este, yo soy consejo acá de edificio que está cerca de la calle Purísima, en barrio Bellavista, y efectivamente hay un incendio acá en el calle eh, que está eh, en la calle Purísima con en eh, esto pinto. Eh, personas que han pasado me comunican que efectivamente hay un incendio y ya están, han llegado a las compañías bomberos a, a ver el, el incendio y efectivamente eh, hay bastante humo y, y los muchachos mirando aquí en la novedad Eso. oye cuénteme una cosa eh, y son cerca son importante el número de unidades del cuerpo de bomberos que han llegado al lugar o no Sí, han llegado varias varias varios vehículos de bomberos eh, para ver el, el incendio ya. Eh, y... aparentemente se ve mucho humo se ve humo se ve bien bien, bien, bien le ha quemado y están los este, bomberos trabajando haciendo la vega oye y eh, el humo como como dato técnico este color más blanco más oscuro como lo ves eh, yo lo veo yo es oscuro oscuro humo oscuro ya, ya eso Así significa de... que todavía está en plena combustión mucha parte mucho de los materiales que se están encendiendo allí esto sería en una sí, discoteca sí. ¿cómo? esto sería en una discoteca en el sector? la discoteca creo la bunker que se llama discoteca bunker la discoteca Bunker. Oye, gracias por el llamarnos a la radio. ¿eh? Ya, voy estar pues, atento en cualquier novedad y sigo. Eso. Dando información Muchísimas gracias. Ya, listo, cao, Hasta luego. Gracias. Bueno, nuestros auditores, ve, eh, Así hacemos un poco sociedad, hacemos entorno. Eh, eh, la discoteca Bunker, entonces, es la que se estaría sinestreando en este instante. Bombero Núñez 159. 159. Esto es en. Eh, Bombero Núñez entre Dardiñac y Antonia López de Bello. Eh, donde está ocurriendo. Volvemos con Claudio eh, a esta hora que está con nosotros eh, para agradecerle la gentileza a Claudio por estar a esta hora de la madrugada y permitirnos eh, conversar con nuestros oyentes. Eh, el psicólogo, estamos hablando de la generación millennial, Claudio Cornejo, acá en el de la Radio. Eh, Claudio, esta es una generación que no, no tiene tolerancia mucho a la frustración, ¿no? Eh, eh, es como del instantáneo también. Eh, yo recuerdo eh, que nuestros padres, nuestros abuelos, en fin, se si compraron, eh, era todo como para toda la vida. El televisor, el refrigerador, la cama, el mueble. Eh, y ahora estamos como la generación del melamina, ¿no? Ah, del computador, que si falló el microondas lo botamos, dejamos la basura y nos compramos otro, etcétera. Eh, ese es como un poco eh, a la ligera, eh, las grandes diferencias. Sí. sí. Pues esto, antes las cosas eran para siempre. La persona se gastaba de llevar... 30 años en ferrocarriles. Ahora, quien diga que lleva treinta años en ferrocarriles es un tipo que no es emprendedor, de que es un tipo que es, es mediocre, un defecto, que se ha no pegado virtud. en... Exacto. Y antes era una virtud. Entonces, todos vamos cambiando moviéndonos en busca de algo, pero es algo que no sabemos mucho qué es. Eh, el, el éxito económico, el... Eh, pero puede ser ese eh, que es un, un, una fuente de motivación pero el punto es que eh, en lo que se quiera no no hay como grandes proyectos para ir concretando hay pacientes que dicen eh, no, ¿para qué tiene una casa? Eh, son muy caras son muy caras vale no sé cuántos millones y le pregunto ¿pero has, eh, has, estás ahorrando para de aquí a un año tener un millón, dos millones cinco millones? Porque hay, en cinco, en un año en cinco años puedes tener el pie. No lo ven así. Ellos ven el total. 80 millones, 100 millones de pesos no lo tengo, por lo tanto no pienso en casa. Eh, Fíjate que a mí me no, la son atención. muy inmediatistas. Sí, a mí me llama la atención eh, que esta generación, la Millenials, y, y, y la que viene posterior... Eh, a ver, no, yo, bueno, yo voy a cumplir 50 años, digamos, ya estoy ya estoy pedido digamos. pero, pero para nosotros era como eh, un, un un privilegio eh, era pasar una etapa cruzar una barrera obtener la licencia de conducir tuviera y no tuviera ya la las probabilidades que lo tuviera y prontamente eran como súper lejanas ¿eh? habitualmente uno movía el auto el papá lo estacionaba pero tener la licencia era, era como que te entregara el documento que eres mayor era mayor de edad hoy día los cabros no, no están ni ahí como alejar por ejemplo ¿no? y tampoco es, es como una gran meta por eso las grandes metas que antes ya no son grandes metas ¿cuáles son las metas en la actualidad? son muy eh, muy poco trascendentales es como tener un grupo de amigos es salir a, a, al bar eh, es ir al gimnasio eh, y como decía viajar que esas cosas que, que pueden ser entretenidas, pero que eh, no no te dan el sustento emocional para uno sentir que tiene logros, no para gastarse de los logros, sino para decir, bueno, esto es lo que he ido construyendo en los años, que es tengo tal o cual cosa, no porque sea una cosa material, sino porque lo material es el ciclo de algo, es decir, me compré un, no sé, me compré un televisor, Ah, pero y, y te caro. mira, me, me moré dos meses en comprarlo con la plata que tengo del sueldo. En un mes. Me lo compré en cinco meses. Es decir, demuestra que ese objeto tiene que ver con un esfuerzo, con un sacrificio, con algo que yo hizo. Pero esa relación entre sacrificio y, y lo que logro en la vida eh, no está muy asociada, Porque los sacrificios que hacen están las cosas que son poco tangibles y que se escapan a poder medirse o evaluarse Oye eh, eh, ¿Por qué a abordar este tema? Eh, que me parece a mí eh, de importancia vital, porque entre otras cosas, y no es un detalle menor hoy día el país está siendo administrado por una generación que tiene menos de 50 años mm. y, y este un poco eh, ahí responde de, de, de las decisiones de cómo se están tomando los temas etcétera, ¿no? Sí ahora habría que ver que no no es, no es que todos estén en esa generación con esas características estamos hablando que debe ser un porcentaje espero no mayor sino menor y como decía yo lo tomo partiendo desde eh, mi experiencia clínica y de ahí me metí un poco a mirar este fenómeno de los millennials no, no es que sea experto en millennials sino más bien en lo que pasa en la consulta con las características que te he señalado, porque hay otros que sí emprenden, es decir, todo lo que están en el gobierno, o, o lo que ustedes conocen en la casa, ¿no es cierto?, el hijo propio, el vecino, que sí tiene profesión, que sí tiene casa, que sí tiene, tiene hijos, que sí, o, o que no tenga hijos, no importa, pero... Uno ve que va avanzando en la vida, que tiene metas, que está contento, que se siente satisfecho con su vida. Porque fíjate que antes de los 40 años era como sentir que uno había llegado al máximo. Era como llegar a, a, al tope de, y tener 45 años era como descender la montaña. Pero a los 40 años no es llegar a la gran adultez, está más hacia los 50. Entonces, 40 años es sentirse más joven todavía. También puede ser eso un... un, un un elemento extra que te genera esa sensación de todavía puedo equivocarme, todavía no necesito ser tan responsable para enfrentar la sociedad, en, en estos casos, digamos. Oye, yo quiero reiterar a nuestros auditores, eh, agradecerles a ellos que nos están mandando... Eh, algunas imágenes eh, de este incendio en el sector de Bombero Núñez y Antonio López de Bello, esto en el barrio de Bellavista, es una discoteca eh, que está trabajando en este momento varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago, se hablaba cercano a 20, ya se dio una segunda alarma de incendio eh, en este instante allí, producto de, de este siniestro que está en pleno desarrollo. Eh, a ver, ¿cómo los podemos entender? O sea, yo, yo creo que... Aquí tenemos que entenderlo y quererlo, no entenderlo o no entenderlos y rechazarlos. Aquí, por un ambiente de convivencia, eh, debemos un poco ir adaptando y conociendo a cada una de las personas para poder acogerlo en su espectro, ¿no? Sí, por eso creo que eh, toda persona tiene que tener un proyecto de vida. Creo que esa es como la, la clave. ¿Para dónde vas? Yo le pregunto, ¿cómo te imaginas? Si tienes 40, ¿cuánto te los 50 años? Y algunos dicen, no me veo, no sé, no tengo claro. Esto que sí lo tiene muy claro. Yo creo que siempre uno tiene que tener un proyecto de vida y cómo lo está alcanzando, qué está haciendo por eso. Si siento que no hay proyecto de vida a esa edad, eh, hay que revisar qué está pasando. Pueden haber síntomas depresivos, eh, eh, en esa búsqueda y, y no encontrar nada, eh, no porque sean responsables no porque sean de una segunda categoría o cualquier otro nombre que queramos darles, sino porque son personas que eh, se han desorientado un poco por, por todo lo social, que sea yo, familiar, no importa las causas, pero creo que los elementos que tienen que estar siempre a la base es para dónde vas, qué quieres contigo, qué quieres con tu entorno, qué quieres con tu familia, eh, somos seres sociales, y es ahí donde nos vamos eh, proyectando, creciendo eso se, deben ser como indicadores siento que eso no está tan bien siento que, me, que estoy un poco vacío que eh, marco el paso pese a que tengo cosas pese a que hago cosas ahí puedo bueno revisar eh, qué está pasando con mi motivación con mi eh, con mi sentido de pertenencia porque también se empieza a perder un poco eso eh, revisar eh, qué pasa con mi ánimo eh, revisar si lo que pienso tiene alguna proyección o estoy en, en, en ese como una rotonda, dando vueltas siempre y mismo. Oye, eh, son 17 compañías del cuerpo bombero que están en el sector de Bellavista, 17 compañías. Eh, bueno, yo, yo, yo, yo, yo, yo creo, in, insisto, de que eh, de que una es eh, una generación son distintas, todas las generaciones son distintas. La del 50 fue, la del 60 fue tremendamente distinta, la del 70 eran todos hippies, ah, la del 80 eran todos bastante más revolucionarios. Siempre se van marcando con, con alguna con alguna característica. Me da la uh -huh. sensación de que esta línea es un poco más emocional, ah, eh, más que material, digamos, más, más que de acción, es eh, bastante más emocional. Ahora, eh, ya al finalizar, no, tú mencionaste eh, varios temas que los mineros tienen bastante más arraigados y más interioriz interiorizados, eh, que es cómo como analizar si sentirse, si están bien o mal, y si tienen o no depresión, y cómo piden autoayuda para eso, digamos. Eh, porque ellos piden ayuda, van al psicólogo, hay temas de salud mental, hay un compromiso, digamos, la generación anterior era, el dolor era... Sign ...de que tenía que ir al médico, de lo contrario no iba, la emoción no, no era un tema. Eh, para quienes no están escuchando, ¿cómo se pueden dar cuenta de que están siendo eh, afectados por un cuadro que requiere de atención y ayuda de especialistas? Bueno, hay que partir pensando que no es necesario estar tan enfermo, ni sentirse enfermo, ni dolido para ir a psicólogo o a, o a algún especialista cualquiera... Eh, porque muchos llegan eh, pensando que, <coughs> perdón, quieren compartir un poco lo que les pasa Porque siente que hay alguna incomodidad Que están haciendo cosas y se sienten vacíos O que están fallando en las relaciones de pareja Hay varios que tampoco han pololeado, es decir, uno no tienen relaciones muy estables eh, 30 años, pacientes que no han tenido relaciones estables o incluso sin pololear porque se han dedicado al trabajo, a la profesión, a hacer posttítulos, posgrados, eh, a tener un perrito, un gatito. Y, y con el perrito, el gatito, tú no puedes interactuar. El gatito no te va a decir, oye, cambia la ropa. El, el perrito no te va a poder decir, oye, te noto triste. Entonces, eh, en ese mundo vamos quedando muy solos. Si sientes que depende de una mascota, por ejemplo, una paciente le pasa eso. Va porque depende mucho de su mascota, de su perrito. Eh, si sientes que no estás siendo feliz, que te incomodan las cosas, que sientes que no avanzas en lo, en lo que te propones, ahí es bueno conversar con alguien que te dé alguna pista. Creo que hay claro, partir de más simple de no, no estar muy mal. Te quiero agradecer la gentileza de acompañarnos en esta noche de día ya domingo 23 de, de octubre eh, para hablar de sus temas. Yo creo que esto solo horario y los espacios que nos nos permite dar lo, los tiempos necesarios, nos permite analizar y yo creo que tenemos la mente bastante lúcida hasta ahora para poder reflexionar frente a estos temas. Muchísimas gracias. ¿eh? De nada, gracias a ti por invitarme, a los auditores por compartir y espero que el incendio no sea nada grave y que no haya gente dentro, que hayan podido salir todos sin ningún problema. Estamos muy preocupados de aquello. Gracias, Claudio. Chao, chao. El psicólogo Claudio Cornejo conversando con nosotros acá en el...